Deportiva Te trae lo mejor del fútbol de los distintos campeonatos y Campeonato ligas de la provincia de Cargalago TVCD Deportiva Online Este domingo, Fútbol Internacional en la ciudad de Cartago Cancha de la Pitaya 6 de la tarde Master del Cartaginés versus Pepes Fútbol Club de la Ceiba Honduras a partir de las 6 de la tarde en la Cancha de la Pitaya Vívalo disfrútelo este juego internacional a través de tvcartagodigital.com y sus diferentes plataformas. Los esperamos en vivo este domingo, 6 de noviembre, 6 de la tarde, Fútbol Internacional, Cancha de la Pitaya. Te esperamos.